es se crea un espacio de debate entre técnicos y gente que está trabajando muy a fondo en la administración, con colectivos y participantes ciudadanos. Es una infraestructura para repensar eh, Qué política queremos en la ciudad, cómo queremos intervenir. Administrar lo público se puede hacer, se debe hacer con una participación mucho más directa de los de la, de la ciudadanía. Para construir el espacio público y para construir ciudad es muy necesario que estemos todo el mundo juntos en un mismo espacio. Gestión de espacio público o cuidado de espacio público ¿no? en los dos sentidos, tanto en cómo se usa como en cómo se cuida. Para el futuro es un proceso en el cual la gente de las administraciones, la gente de los colectivos, las ciudades de vecinos, tienen un espacio que es neutral en el cual pueden hablar y coordinar proyectos para, para llevarlos a cabo en, en un periodo dado creo que eh, llevamos un año eh, de conocernos, la administración y la ciudadanía, en la que ha sido una especie de laboratorio conjunto de aprendizaje y ya es hora como de bajar a la tierra, de concretar. Yo creo que sería muy interesante enfocar City Kitchen alrededor de un problema real de la ciudad y tratarlo, tratar de resolverlo de forma compartida. Porque en cada uno de los temas que se tengan que hablar, gobernanza, gestión de residuos, saldrán todas las opciones y se van a notar que las necesidades para las que Citi Kitchen trabaja son reales, de verdad. Mucha gente de la administración y, y ciudadanos incluso colectivos que no creen ni siquiera en esa posibilidad de hacer juntos, entonces verían que es posible. Como un modelo. Como un modelo, mm. como un modelo a seguir que podría ser extrapolable y exportable. En Creo ese caso, yo le pondría entonces el mismo empeño a realizar el proyecto. Mm tanto como a comunicar el modelo, claro, a hacerlo disponible. sí, la difusión que seamos capaces de admitir a, a gente nueva o gente que de una manera intermitente que no tenga una continuidad total en el proyecto, pero que tampoco haga falta como volver a explicar la receta cada vez que la estamos haciendo. ¿no? Que necesitamos como organizar herramientas muy básicas para hacer realmente accesible como todo el proceso de trabajo. The terms roast and bake mean the same thing. To cook by dry heat. Me faltan personas con responsabilidad política ¿no? que pueden decidir, tomar decisiones. Yo creo que el mundo académico ha estado muy poco presente. Yo sigo pensando un jurídico administrativo. Sí que podríamos ir pensando en otros departamentos del ayuntamiento que podrían incorporarse. No podemos hablar entre tres colectivos, el ayuntamiento y dos o tres más. Tiene que estar el ciudadano a pie implicado en este tipo de debates porque le afectan directamente. Llevamos todo un año haciendo que la cocina esté preparada para empezar a cocinar, ¿no? lo hemos dicho muchas veces, haciendo que todo el mundo nos sintamos a gusto. ¿Crees que es el momento de decir apostad por ello? Creo que habría que incidir en el carácter experimental y especulativo del proceso. Es decir, como que esa aportación que se puede dar desde el centro de arte de dotar realmente de un derecho a experimentar esa manera de hacer ciudad, no se perdiera. ¿no? Me gustaría que que empecemos, no sé cómo decirlo, como salir a la calle. A lo mejor vayamos juntos a conocer otros espacios. Entonces ir de lo, de lo más pequeñito, que serían herramientas concretas para, para transformar, la, a través de la pedagogía, transformar la ciudad, pasando por las comunidades y acabando en una, una ecología compleja de, de aprendizaje urbano. Quizá la gran pregunta es cómo hacemos converger este movimiento de las mesas con el, con el movimiento político de los próximos años, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que encontraremos la fórmula, todavía no la tenemos. No la tenemos, pero es que hay que encontrarla, porque yo creo que no hay otra forma de, claro. de abordar las cosas, los claro. problemas de la ciudad. Pero